sus mentes para lo improbable. Les presento el nuevo transtemporal Interespacial Modular, conocido como TIEMPO, Máquina del Tiempo. Vamos, doctor Light. Todos sabemos que viajar en el tiempo es pura fantasía. Tal vez una demostración convencerá a mis incrédulos colegas. ¿Tengo algún voluntario? ¡Sí! ¿Eh? <risa> eh. Estaría complacido en intentar conducir su transportador. Controla el futuro. Es el Dr. Willy, ¿pero cómo? Oh, soy un verdadero recorte, ¿no creen, muchachos? Ahora manténganse a un lado, estoy hablando a ese pequeño mequetrefe que nos acompaña. Mejor no digas nada, Metal Man, porque mi rayo es mucho más rápido. A oh, tu día de acción han terminado, mega idiota. a pelear porque tengo que volar tiempo ahí, tú no vas a ningún lado déjamelo a mí, Goodman. yo le no reduciré el tamaño, ese disparo caliente va para ti, toma Parece que la Maravilla Azul cayó a la lona. ¡Levántate, Vega! ¡Levántate! Nunca tuvo posibilidades contra un tirador tan afilado como yo. Aún no estoy acabado. Y ahora, para acabar con toda la casa y contigo también, Megaman. Los metálicos dejan que la máquina del tiempo se escurra entre sus dedos, ¿bien? Si no puedo tener la máquina yo, ¡nadie podrá! ¡Destruye la máquina del tiempo, protoman! ¡Claro que sí! Que los robots sintieran dolor de cabeza. Mega, ¿Qué le sucedió al doctor Light? Lo metí en la máquina del tiempo y lo envié a un minuto en el futuro. Él debería estar aquí ahora. <tose> doctor Light, ¿dónde está él? No lo entiendo. Algo salió mal. Obviamente, la máquina del tiempo puede ir y regresar a través del tiempo, pero aún el ser humano no puede hacerlo. Entonces, envía al doctor Light a algún lugar en el tiempo. ¿Dónde estará perdido para siempre? ¡Mega, ¿qué estás haciendo? Voy a encontrar al doctor Light y a regresarlo, si aún está con vida. ¡Pero, pero, Mega, eso es muy peligroso! ¡Dosea, me suerte ¡Oh, no! Esto, ¡Esto es terrible! ¡Hemos perdido también a Mega! explotó. Fui lanzado de la máquina del tiempo. ¿Dónde está Omega? Pensó que usted estaba atrapado en el tiempo y se fue en la misma máquina a buscarlo. Oh no, esto no puede ser. No hay forma de saber si alguna vez regresará. De acuerdo con las coordenadas del tiempo, viajamos 30 años. Esto no parece un futuro agradable, ¿verdad, Rush? Oh, ¡No! ¡Willy! Oh. ¡El doctor Willy se ha tomado la ciudad! ¡Por fin venció! Oh. ¡No hacíamos nada! ¡Ya nos íbamos! Oh. ¿Cómo pudo suceder esto? Oh. Tenemos que averiguar si el doctor Light está atrapado aquí. Seguridad. ¡Vámonos de aquí ahora! Oh, ¿Creen que soy uno de los robots de Willy? ¡Willy es un tonto! ¡Ani! ¡Tío Jet! ¿Lo trajiste? ¡Claro que sí! Todo para mi bella nenita. Capítulo 6 de las aventuras de Mega Man y Super perro Rush. Oh, no sé por qué te entusiasmas tanto con un héroe imaginario... ...si todo el mundo sabe que no existe un robot tan bueno. Todos son programados por Willy para que odien a los humanos. Él no es imaginario. Realmente existe Mega Man y vendrá a salvarnos uno de estos días. ¿Oh? Quietos humanos, robot canino. Recupera artículos sospechosos en manos de los humanos. <risa> El humano está violando la sección 322B del código de Willy... vender lecturas ilegales a menores. Oh, oh, oh. ¡Él no vendió nada, pedazo de jalata! ¡Es un regalo de cumpleaños! ¡Él es mi tío! ¡Dijo no ir. ¡Ayuda! ¡Auxilio! Disculpe, oficial, pero creo que debería dejarlos ir. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡El Mega Man sabía que vendría! ...está violando la sección 323A del código de Willy... ...interferir con un oficial robot de la ley... ...el castigo es la vaporización... ¡Acábalo, Mega Man! ¡Ah! ¡Ani! No puedo disparar, podría lastimarte... ...no importa, tú eres el mejor tirador del mundo... ...ahora a terminar con Megaman. Entre grandes, habla robot a robot. No puede ser el verdadero Mega Man. Él siempre termina los malos robots cuando ponen a los humanos en peligro. Ah, eso no es tan fácil, Annie. Claro que lo es. Solo es lo que hiciste en el capítulo 3 de las aventuras de Mega Man. ¿Qué hice yo? Lo metiste en una trampa y luego lo redujiste a pedacitos. Oh, ya veo. Ah. Ahora disminuyo energía. Si por lo menos leyeras mis historietas no hubieras caído de esa forma. Bien hecho, Mega. ¿Y tú quién eres? Tu más grande admiradora. ¡Mega, cuidado! Ah. ¡Eso es, Mega! ¡Igual que las historietas! ¿Y ahora qué? ¡Muy bien hecho, chico! Sabía que lo podrías vencer, Mega. Ahora puedes destruir el resto de los robots de Willy y hacer nuestro mundo seguro nuevamente. No, Annie, de verdad desearía poder. Pero debo encontrar a alguien y averiguar qué sucedió. Después tal vez pueda ayudar. Todo a tiempo, Doctor Willy. Su fuerza de robots de seguridad estará lista para el envío en cualquier momento me ¿Escuchaste eso, Protoman. La Operación Dominación del Mundo pronto será una realidad. Con mis policías robots en todas las esquinas tendré el control total sobre todas las ciudades de la Tierra. No más sucios levantamientos humanos. ¡Ah! ¿Qué tan divertido puede ser un mundo sin insurgencias? ¡Yo quiero acción! Algo viene por el satélite de emergencia policial. Policía Robot 542 reportando la presencia de un robot renegado... ¡Modelo de identificación! <risa> <risa> <risa> ¡Mi viejo hermano perdido! Esto está muy interesante. ¡Imposible! ¡No hay forma que esté aquí! A menos que... zarpara en la máquina del tiempo del Dr. Lyra hace 30 años. Hmm, el futuro es mío, porque ese cretino se mantuvo fuera del camino. No dejaré que acabe con todo ahora. ¡Llama a todos mis robots! ¡Quiero a Mega Man con su máquina del tiempo! ¡Ya! Tuvimos que esconder la máquina del tiempo. Si encontramos al Dr. Light, la necesitaremos para regresar al pasado. ¡Gutsman! ¡El nuevo y mejorado Gootsman! Te dejé escapar una vez, Mega Bebé, pero no sucederá igual ahora. Te tomaremos prisionero. Como en los viejos tiempos, ¿no es así? Puedes tener nuevos músculos, Gutsman, pero yo tengo el cerebro. de cortarme gatajadas. La energía del monorriel interfiere con los controles de mi motor. No me puedo mover. ¡Allí está, tío Jet! ¡Él necesita nuestra ayuda! ¡Y rápido! nosotros tenemos la máquina del tiempo. Muchas gracias. De no haber sido por ustedes, seguramente habrían acabado con mis chips. Por Dios, Mega. Es lo menos que podría hacer por mi superhéroe favorito de historietas. ¿Y ahora qué, Megamano? No lo sé. Ahora que Willy tiene la máquina del tiempo, cualquier posibilidad de cambiar lo que ha ocurrido en el futuro se ha ido. ¿Máquinas del tiempo? Sí. Vengo del pasado. Estoy buscando a mi creador, el Dr. Light. ¿El Dr. Oh. Light? ¿El científico? ¿Has escuchado de él? ¿Está aquí? El Dr. Light está en una roboprisión y ha estado allí por muchos años. Tienen que llevarme allí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Debes saber que nadie puede acercarse a 90 metros de la roboisla sin ser hecho pedazos. Mega ¿Megaman sí puede? Nunca podrás sacar al oh. Dr. Light. Si no puedo sacarlo, entraré allí también. Hey tú, sesos de tuercas! <risa> ¡Oye, suéltanos! ¡Somos unos robots! Bien, entrar fue fácil. Ahora tenemos que encontrar al Dr. Light. ¡Quiero que abras esta celda, Robo Payaso! ¡Conozco esa voz! ¡Vamos, pedazo de chatarra! ¡Cállate o lo reportaré a la guardia! ¡Vamos, idiota de latón! ¡No me das miedo! ¡Roll! ¡Mega! ¿No puedes ser tú? ¡Es solo otro truco de Willy! ¡Realmente soy yo! ¡Te lo probaré! ¡Tu juego de video favorito es Skills Destructores! ¡Y tu banda de rock es el Capitán Precipitación y los Explotadores del Átomo! ¡Eres tú! Te lo explicaré después de escapar. ¿Escapar? El mismo viejo Mega nunca se da por vencido. ¡Mira esto! ¡Guardias! ¡Megaman escapa! ¡Deténganlo! ¡Deprisa! ¿Escapó? ¿Imposible? No, en realidad fue fácil. ¡Muéstrale, Roche. ¡A conseguir las llaves y a quedar libres! Tienes razón, ahora es el turno del Doctor Light. Oh. Esta es la celda del Doctor Light. Oh. Veamos, esto debe ser terminal X y dividido entre el coeficiente de la raíz cuadrada de un cubo. ¿O era el cuadrado de la raíz de un cubo? ¡Doctor Light! Eh, ¡Mega! ¿En realidad eres tú? ¡En oh, metal! Pensé oh. que lo había extraviado en el tiempo para siempre. ¡No, no, no! Pero cuando fuiste a buscarme, Willy vio su oportunidad para hacer de las suyas. en ti, Mega! ¡Nadie pudo detenerlo! ¡Lo siento! Es mi culpa que el futuro se tornara tan malo. Pero todavía hay tiempo para enderezar las cosas. ¡Por aquí es la salida! ¿Quién está ahí? ¡Identifíquese! ¡No es tu problema, amigo! ¡Pronto! ¡Este lugar se llenará de roboguardias en un segundo! ¡Tenemos a ¡Salgamos volando de aquí! ¡Ah! ¡Nos borrarían del cielo! O ¡Tendremos que descender escalando! Uh, ¡Cuidado, Doc! Me parece que estamos en una gran desventaja. ¿Qué haremos? Solo podemos hacer algo. ¡Saltar! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! Uno, dos... Disparo, Mega. Sí, pero aún no salimos del agua. Insurrectos no pueden escapar. Vamos, Rush, hora de sumergirse. <risa> ¡Hey, policías, robot, coman, plasma! <risa> Espero que estén programados para nadar. A bordo, tripulantes. <risa> ¡No puedo permitir que regresen al pasado! ¡Lo arruinará todo! Pronto, man, haz que la máquina del tiempo explote si cualquiera trata de usarla. ¡Megaman, no traten de detenerme o te haré polvo! No tengo otra opción que entrar en la fortaleza de la calavera y recobrar la máquina del tiempo. ¡Listo! ¿Cuál es el plan? ¿Un asalto frontal o usarás disfraces? Yo podría... Lo siento, Annie, es muy peligroso. Debes quedarte aquí. ¡Ay, Mega! Ya terminé esto, Mega. Este radar sónico te guiará hacia donde está la máquina del tiempo. Bien, Rush, entraremos en acción. La máquina del tiempo está debajo de nosotros. ¿Crees que puedas abrir la cerradura en este panel de acero? Hermano, es mi especialidad. Mega Man llegaste Bien. justo a Bien. tiempo. Dejemos que entre el estúpido. Bien, fue fácil. Sí, quizás demasiado fácil. Bingo, la máquina del tiempo. Vámonos de aquí. Sorpresa. ¿Es una trampa? Sabía que vendrías tras la máquina del tiempo, Mega Man. Veamos qué tal lo haces en contra de Kung Fu Cottman. ¡Ya! ¡Ya! nadie me da un corte de cabello! Oh, ¡Estás frito, Cottman! <tose> oh. ¡Ya es hora de recortar tu tamaño, Mega Man! ¡Voy a enterrarte en el cemento, idiota! ¿Te molesta que tome tus cuchillas prestadas? ¡Vamos! ¡Es tiempo de regresar al pasado! ¿Quién puso la bomba? ¡No funcionó! La máquina del tiempo no fue destruida, y tampoco el tonto de Mega... Man. ¿Ah? ¡Hey! ¡No voy a permitir que acabes con mi hermano! ¡Lo haré yo mismo, Espera. ¡Lo siento mucho, hermanito! ¡Oh, ¡Mi turno! Hey, ayuda ¡Ah! ¡Ellos se van a escapar! ¡Atención, robots! ¡Acaben con Mega Man! ¡Salgamos de aquí! Trabajó toda la noche, Doctor Light. Dígame, ¿cómo va? Está casi lista. ¡Ay, oh, ahora qué! Los policías robots nos descubrieron. Ya está lista. ¡Rápido! ¡Todos adentro! ¿Dónde está Annie? Voy a cerrar el capítulo 5, Mega. Entra y vámonos. <risa> Van, ah, Mega. Yo sabía que no era solo alguien de las historietas. Ay, Tú también eres una heroína, Annie. No lo hubiera logrado sin tu ayuda y la del tío Jet. Será mejor que te vayas, Mega. No se preocupen, su mundo estará bien. Tan pronto regrese al pasado. Bueno, te veré en el pasado, Mega. Yo no sé qué haré ahora sin mi Mega. ¡Mega! ¡Venga, regresaste! ¿Qué pasó? ¿En dónde estuviste? Visité el futuro donde Willy había triunfado y dominaba. Pero ahora que regresé, eso nunca pasará.